A las diez de la mañana, 36 y minutos. Gilbert o Gilbert Morán Silva es el director ejecutivo de Parque Soft, un emprendimiento extraordinario que ha tenido altibajos, y lo hemos invitado para que nos diga cómo va ese proyecto, no ese proyecto, sino esa empresa de el parque soft, Gilberto. Gilbert, o cómo se pronuncia, se pronuncia, se pronuncia, que abrupto que soy yo, no es que uno se contagia con esto, o sea, <risa> <risa> bienvenido, señor Morán Silva, eh, Francisco, muy buenos días, muchas gracias a Radio Colmundo por esta eh, invitación, mi nombre es Gilbert Morán Silva, Gilbert, Gilbert, así nomás, Ajá. muy sencillito, bueno, eh, muchas gracias por la invitación, estamos felices de poder traer buenas noticias, ParqueSoft está más vivo que nunca, precisamente estamos con una convocatoria laboral, eh, a varias, de varios perfiles, 12 perfiles vamos a contratar, eh, este año fuera del equipo de trabajo, pues que ya estamos, eh, laborando, pero pues bueno, con esas intenciones de seguir contribuyendo, de ser generadores de empleo y, y seguir, eh, Francisco, como usted lo conoce, trayendo buenas oportunidades para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los jóvenes, para los empresarios y los emprendedores también. Bien, están ofreciendo trabajo, necesitan 12 personas. 12 personas, sí señor. ¿Qué perfiles? Bueno, tenemos principalmente cosas que tienen que ver con la tecnología, estamos buscando ingenieros de sistemas, que sepan desarrollar, que quieran irse a ser parte de nuestro equipo eh, de trabajo y desarrollar tecnologías, no solo para Nariño, porque, Pachito, hoy por hoy Parque Sof está desarrollando tecnología para todo el país, Bogotá, Cali, Armenia, Pereira, para muchas ciudades donde nos han acogido y donde nos han dado la oportunidad de aportar con procesos de transformación digital. Te explíquenos, ¿qué es Parque Sof? Bueno, Parque Sof es la Fundación Parque del Conocimiento y la Innovación de Nariño. Nacimos en el 2003 con el objetivo de fortalecer el desarrollo de empresas de base tecnológica. Y en estos años hemos notado como todo hemos evolucionado y nos hemos encontrado con un reto aún mayor y con un reto también muy determinante en nuestro territorio y es promover el conocimiento y la innovación como un instrumento para que nuestro eh, territorio sea más competitivo. Muchas de las naciones que hoy en día eh, manejan los principales ingresos, en mayor desarrollo son naciones que se han enfocado en el tema del conocimiento y la innovación y eso es lo que hemos querido desarrollar desde Parquesoft en nuestro departamento hemos tenido administraciones que han entendido esa visión de cómo a partir de generar conocimiento, de hacer empresas e industria del conocimiento se pueden materializar desarrollos diferentes. Ustedes son una escuela en donde a uno le dicen, vea, en lugar de andar con el cuaderno de contabilidad en su celular, usted tiene el mundo, venga, le vamos a explicar cómo se lo prende y cómo se lo utiliza exactamente, y lo hacemos con todas las poblaciones, con los niños para que se vuelva una herramienta, para que ellos hagan eh, aprendizaje, con los jóvenes para que exploren esas nuevas oportunidades, esas nuevas profesiones del futuro, con los adultos para que le expriman es todo ese potencial que tienen los celulares y con los emprendedores y los empresarios para que lo utilicen como una herramienta de trabajo prácticamente hoy, hoy por hoy es un celular, eh, un celular es mejor que un computador de los años 90 o del principio del 2000. Eh, andamos en el bolsillo, de hecho ya no solamente con un computador, sino con una grabadora de video, con una cámara fotográfica, con una grabadora de audio, andamos es con una con un mundo de oportunidades, además conectados en internet con la posibilidad de vincularnos y hacer negocios a un clic de distancia con el mundo. Entonces, con ustedes ya eh, hay que acabar aquella frase graciosa que le aprendí a Orlando López, ¿no?, cuando uno lo llama. ¿Y qué pasó? No es que la tecnología me atropella, decimos, ¿no?, para demostrar la ignorancia que tenemos en el manejo de estos de, elementos. Así es, estamos buscando precisamente <risa> que todos a través de las capacitaciones... Ajá nos enteremos para cómo, cómo funciona y es sencillo sí. tenemos Francisco es miedo nos han, en, sí. nos han metido en la cabeza muchos miedos, por eso la gente no se desarrolla, porque tiene miedos. Entonces, claro. parte de hacer uso de la tecnología es que se le abra la frontera del conocimiento a la gente, que la gente entre a una autopista llena de datos, llena de información y llena de posibilidades, y ahí precisamente transformemos nuestro conocimiento, se nos abra el mundo y se nos abran las oportunidades para todo. Muy bien, la persona que nos está escuchando y dice, de acuerdo, yo voy a aprender, voy a manejar de la mejor mejor manera el computador que es un mundo que uno lo tiene y lo está subutilizando. ¿Qué debe ser para que empiece a deletrear este lenguaje hermoso? Bueno, lo primero es vincularse, seguirnos en redes sociales eh, en Facebook nos encuentran como Parquesot de Nariño nos pueden buscar ahí en el buscador escriben parque Nariño y van a encontrar nuestra fanpage en ese sitio fanpage es la famosa página de seguidores la página de seguidores de Facebook Tan sí cariño, señor o sea, fanpage <risa> <risa> y, y bueno <risa> y, o sea, para que nos para que nos vayamos eh, eh, con el, familiarizando con esos términos técnicos ya <risa> puedo manejar el computador mi fanpage <risa> y, y bueno y con sí, esa, sí, esa ahí en ese sitio van a encontrar muchas publicaciones. De hecho, estamos promocionando en estos días, desde la semana pasada, unos cursos virtuales. ¿Para, y en las, para todo tipo de población. Los Ajá. que quieran hacer sus cursos virtuales, ahí está eh, abierto en los cursos temas? para que se puedan eh, inscribir. Temas de seguridad informática. Hoy en día, Francisco, nos roban las claves de Facebook, nos roban las claves de nuestro celular, nos clonan el WhatsApp y gente pidiendo plata en nombre nuestro. No sé si ha escuchado eso, pero se ha puesto de moda. Entonces, precisamente, tenemos cursos de seguridad informática, cursos de, eh, de cómo utilizar las redes sociales para buscar empleo. Por ejemplo, hay una red social que se llama LinkedIn. Entonces, hacemos eh, explicación de cómo prepararnos para ese tema. Ahí van a encontrar bastantes formaciones que estamos desarrollando. Oiga, es que una muestra de, del poder que tiene esta herramienta, utilizándola decentemente, es las famosas empresas como Amazon, Google, ¿no?, a través de estos aparatos. Así es. Hoy en día hay gente que, ha, que, que utiliza una metodología, que es una palabra en inglés que se llama dropshipping, que vende productos sin tenerlos, sin tener stock. Consigue un, un proveedor que está en la China y vende a través de Amazon. No está en los Estados Unidos, pero le vende a compradores de los Estados Unidos. Claro, es que Amazon es la empresa insignia en el mundo que vende, ¿sí? Lo que usted dice, eso lo, le han detectado y es una estrategia del mercadeo. Mire, ellos no tienen nada, son intermediarios y son los que más ganan, incluso más que el productor. Así es. Está revolucionando. Es, es, este tema del Internet, mucha gente en los años 2000, al principio del 2000, decía, bueno, qué fascinante es esto. Hoy en día... El tema de la inteligencia artificial, el tema de las ventas por Internet, todo este tema de la criptomoneda, del Bitcoin, esto se convirtió en una cosa impresionante con unas oportunidades y también con unos retos. Si no estamos preparados, si no estamos capacitados, si no estamos informados, también nos van a, eh, a, a vender ilusiones y nos van a... Ya, yeah. un oyente dice, costos de los cursos y horarios... Los cursos que nosotros generamos eh, principalmente son gratuitos, los hacemos en unas gestiones que hemos hecho con entidades como Microsoft, como la Organización de Estados Americanos y es ese método eh, eh, Francisco para devolverle al territorio todo lo que nos ha entregado. Nosotros eh, hemos recibido eh, apoyos de la gobernación, antes, de la alcaldía, hace muchos años, y con estos apoyos pues hemos podido crecer. Entonces, ¿cuál es la manera de poder devolverle eh, al territorio esos aprendizajes que hemos tenido eh, a través de capacitaciones gratuitas, libres, abiertas, donde la gente pueda eh, asistir? En el próximo mes vamos a tener nuevamente la apertura de nuestro de, de nuestro training center, de nuestra sala de capacitaciones, donde queremos que vayan muchos pastuzos y pastuzas a capacitarse ya presencialmente con nuestros docentes tenemos licenciados en informática con toda la pasión por enseñar el año pasado Francisco fue un año maravilloso, más de dos mil personas capacitamos en el centro de emprendimiento tuvimos niños, jóvenes más de 1600 niños fueron a fortalecer sus capacidades en emprendimiento e innovación, a a través de dos proyectos muy bonitos que sí. tiene la Secretaría de Educación, que es Emprender en mi Escuela y Jóvenes Emprendedores Sociales. Ahí nosotros les enseñamos cómo emprender Ajá. usando nuevas tecnologías. Entonces fueron más de 2.200 personas. Este año queremos que el, la cifra se duplique, pero para eso necesitamos que todos pues escuchen estos programas, se interesen y nos sigan en redes sociales como Parque nariño Le den seguir o le den me gusta si pues si, si, si están de acuerdo con lo que sí. hacemos en nuestra organización y eh, asistan. Los cursos son en la mañana, en la tarde y los sábados. Oiga, Esos son los horarios. Al sector campesino también están llegando ustedes y parece que tienen más acogida que en la ciudad, ¿no? Yo creo, eh, Francisco, que hoy por hoy la gente de la ciudad estamos más capacitados y tenemos más acceso a la información. Por eso cada vez son menores las personas que se acercan aquí del sector eh, urbano, ¿no? Ya no están asistiendo muchas personas. Eso no nos preocupa porque, pues, es algo evidente de todo el trabajo que hemos hecho. Hemos capacitado a más de 50 mil personas, Francisco, aquí en la ciudad de Pasto. Eso está, tenemos los listados de asistencia, eso gracias a los proyectos como Pasto Vive Digital, Nariño Vive Digital y otras iniciativas también muy importantes que hemos ejecutado en estos 19 años, Pachito. Ya vamos a cumplir toda. Ya ya, ya voy a ser mayor, ya soy mayor de edad. Ya voy a ser abuelo. <risa> ya voy a ser abuelo ahora. Hoy, oígame Ahora que habla Nariño Vive Digital, este presunto corrupto exgobernador Camilo Romero era el que hablaba tanto de esos temas. ¿Los ayudó, los apoyó a ustedes? Al contrario, Francisco. Tuvimos una época de cuatro años, 2016 al 2020, bueno, al 2019, fueron años realmente de estancamiento del sector digital aquí en el territorio. Ya. Por nuestra parte... Y de los, todos los profesionales y la gente que conocemos sabemos que se disminuyeron las oportunidades. Veníamos en un ritmo acelerado, con un crecimiento muy grande, con una gestión de recursos. A, ahorita estaba escuchando eh, precisamente que estaba comentando eh, con, el, con el viceministro y hablaban de Raúl Delgado. Raúl fue una de estas personas que hizo mucha gestión con el sector, eh, pues con el gobierno nacional. Con Raúl Delgado, bueno, con la no pues o ¿no? sea, te, te, te felicito, buena tontería, Raúl Delgado. <risa> Pero pudimos hacer procesos, sí. y obviamente eso, eh, eh, son oportunidades para la gente. Son oportunidades ya. no solamente de empleo, sino también de traer proyectos reales. ...y Con el territorio. presunto corrupto Camilo Romero, que el presidente Petro lo eh, condecora y le da el premio por haber hecho un mal gobierno y lo designa embajador. ¡Qué belleza! Falta que al papá otro mediocre, al exalcalde de... Usted es de Ipiales, de ¿no? Yo soy Ipiales, sí, señor. ¿Qué le pareció la alcaldía <risa> de su país No, hay muchos, muchos comentarios ¿De que? Realmente, de que no se avanzó, no se hizo nada. Eh, pues que las cosas no salieron bien ¿Por qué les dicen pan de leche? ¿A, a los italianos Sí Por nuestro delicioso manjar que tenemos <risa> Oye, yo creo que a todos nos gusta Oye. que es un pancito especial ¿Es cierto que algunos italianos tienen bronca a los pastusos como algunos pastusos les tienen bronca a los italeños? Pues yo creo que sí. A mí me han tratado muy bien los pastuzos. Realmente uh -huh. me Yo, yo, yo tengo como el corazón dividido, Francisco, porque mi mamá es pastusa, mi, pia, mi papá es de Pupiales uh -huh. y yo crecí hasta los 17 años en las en la ciudad de las Nubes Verdes, el Piales, uh -huh. sí. Y de ahí vine a mi universidad y allí ya llevo viviendo más de 25 años aquí en Pasto. Ya soy adoptado, pues pastuso. Me enamoré del Caleras, de las mujeres pastusas, sí. y aquí me quedé. Oiga, pero es que eso es increíble, ¿no? Es cierto lo que hablamos. Y eso para que se enojen algunos ipianeños nos tienen bronca a los pastusos algunos pastusos les tienen bronca a los ipianeños y lo más tenaz como dicen allá en la plaza de la Puebla de Ipiales lo más berraco es que algunos costeños tumaqueños nos tienen bronca a los pastusos y a los ipianeños ignorancia total ¿no? somos un único territorio Obvio. Un, un, un territorio muy diverso de muchos pensamientos eh, divergentes que se unen y que pueden hacer cosas fascinantes deberíamos es como territorio cerrar todas esas brechas y entender que eh, pues estamos es para unirnos de, es que justamente y, y me perdona no, no, no me perdona ni más faltaba le agradezco al oyente que me envió ese mensaje que decía que no que no está de acuerdo en que Eduardo Enríquez Caicedo sea el viceministro porque él votó en contra de Petro mire esa mentalidad maestro increíble ¿no? eso es lo que nos tiene como vamos atrasados ahorita necesitamos es muchos nariñenses ocupando cargos importantes en el gobierno por Dios volvamos al caso del presunto corrupto ex eh, gobernador Camilo Romero ¿Qué fue lo que...? Yo pensé que ese programa Vive Digital era de él, porque el tipo habló tanto de eso, ¿no? <risa> no, o sea, realmente, eh, eh, al contrario, nosotros lamentablemente en el año 2016-2017 eh, comenzamos un proceso de liquidación de dos convenios con la gobernación de Nariño y lamentablemente pues no se pudieron liquidar ahí nuestra organización Parque Sor Nariño tuvo un grave problema porque no se liquidaron dos de sus proyectos hasta el día de hoy el Ministerio TIC nos debe un montón de dinero pros, eh, eh, tema por el cual nosotros también quedamos debiendo plata nos demandaron me demandaron porque aquí en Colombia en las fundaciones quien responde es el director ejecutivo Francisco ¿No? usted? y aquí me tocó a mí pues ponerme el el ¿No? hasta nuestro carro ¿no? <risa> me quedé sí, con algunas dificultades económicas complejas y obviamente eh, eso nos permitió, pero yo le agradezco, ¿sabes? O sea, son eh, lecciones de son, vida son, nos permitió salir de aquí de Nariño e ir a conseguir negocios en el interior del país, Francisco. Oye, pero qué increíble, volvemos al caso, ¿no? Entre paisanos, en lugar de ayudarse, lo, lo, lo quiso acabar, pues por darse el vitrina y hablar que la universidad digital de la que tanto hablaba, ¿no? Una LOA o ni sé qué, que le puso un nombre raro yo creo que ese fue uno de los pocos proyectos muy buenos que yo aplaudo Ajá. ¿sí? porque también hay que reconocer ya. O sea, hay cosas que hizo buenas entre esas la universidad libre y abierta ¿cuál? Eh, esa <risa> <risa> eh, es eh, hay mucha, mucha gente mu muchas personas de mente abierta aquí sí. en el territorio fueron y regalaron su tiempo a Francisco Ajá. como voluntarios y enseñaron en esa eh, universidad libre y abierta ULA que era uno de los planes sí. pues, que él tuvo, y que obviamente implementaron cosas bonitas, que es de, eh, eh, abrir su conocimiento y entregarlo de manera gratuita a otras personas lo malo es que no es un modelo pues digamos que permita reivindicar el estudio, el conocimiento sino que es algo gratis Pues y obviamente eso no es sostenible ¿Cómo tío? lograron superar esa crisis que estuvo a punto de, de desaparecerlos? Yo creo que el empeño y la barraquera de todos los que eh, eh, eh, ahí en Parqueso pudimos seguir Tuvimos la interesa de, de, de meter el tiempo, nuestro esfuerzo y obviamente gestionar. Y los buenos amigos, Francisco. Muy buenos amigos que nos permitieron, nos conectaron con oportunidades, nos presentaron cosas en el interior del país y obviamente pudimos ir poquito a poco, después de quiebra económica, Francisco, poder ir reconstruyendo nuestra organización, viendo nuevas oportunidades y saliendo de estas... Eh, eh, de, de solo estos recursos mínimos que tenemos en el departamento, ¿de acuerdo? Un oyente dice: Romero ayudó a gente del Valle y Bogotá, no apoyó talento nariense. Eso es cierto, pónganse a ver los contratos que hicieron de super miles de millones de pesos para los de afuera y los de aquí. Sigan votando por el papá y el hijo, ¡qué belleza! ¿No? Estamos arreglados, maestro. ¿Qué servicio, qué asistencia les están dando a los del interior del país a ustedes? Bueno, nosotros somos seleccionados, somos la única empresa eh, y, o, o la única entidad, no hay universidades, no hay empresas de Nariño que sean proveedoras de una entidad tan importante como Impulsa Colombia. Nosotros somos proveedores de procesos o consultorías de transformación digital y aceleración empresarial para empresas en el interior del país. Yeah. Estamos haciendo desarrollos de software, estamos haciendo desarrollos de, eh, de software a medida, estamos comercializando herramientas, Francisco, que hemos hecho durante todos estos años en procesos de innovación. Perdóneme el exceso de la falta de ignorancia, ¿no? ¿Qué es un software? Un software es... Eh, es las aplicaciones que tenemos en un celular es un software. Cuando nosotros entramos a un portal de internet, sí, pero, es un software. Perdóname, ¿no? Es como, me, es como si usted me dice, y este que, este es un libro, vea, al abrirlo usted encuentra esto y esto. En el software, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué hay allí? Son soluciones a las problemáticas de la gente por decirle un ejemplo sí. eh, eh, tenemos un proyecto con una eh, entidad del Huila que sí. se llama Seagrodex Seagrodex del Huila Ajá. ellos son una planta de sacrificio de animales. Martínez cobarde <risa> envió un mensaje y lo borró cobarde sí. Siga. Eh, y, y esta empresa lo que hace Francisco es eh, o lo que necesitaba perdón la problemática de ellos era que como son una planta de sacrificio de animales no podían demostrar cuando eh, les quitaban o, o les decomisaban cierta parte al animalito, ya, ya a los dueños de ese animal. Entonces nos buscaron y nos dijeron, mire, necesitamos resolver esa problemática. Hicimos una aplicación móvil para que cuando hagan un decomiso, uh -huh. tomen fotografías y le llegue directamente al propietario de la vaca del, del, del, del animalito. Y para esas vacas sagradas del Congreso hay algún software, <risa> pues debemos, debemos <risa> para poder? que no se roben la plata la mayoría de esos bandidos ya entendí un software es el método en donde a mí me dan las soluciones y lo que debo hacer en el caso práctico que lo quiero aplicar ese software no ese es el software para ah, las empresas claro. por ejemplo el software contable ese sí. es un software claro. y que les permite manejar ah, las cuentas gastos y a la guachapanda del Terán el libro donde me, me dicen cómo hay que actuar Así es. Es como por ejemplo, mire, yo tengo ahí mis seguidores. ¿Quiénes son? Yo mismo. ¿Y eso que es fanpage? Mis seguidores de la fanpage. Óigame, ¿ya están superando estas crisis eh, económicas para mantenerse? ¿Si ¿Sí hay apoyo de la alcaldía de Pasto, si ¿sí hay apoyo del gobierno actual de Don John, No. No tenemos apoyo, al contrario, tenemos dif difíciles situaciones, tanto la gobernación como la alcaldía están muy alejados, no hemos podido, imagínense, ya se va a acabar eh, eh, los cuatro años pues, que tuvieron ellos para hacer procesos y proyectos de innovación, nosotros nos hemos acercado, les hemos propuesto hacer proyectos, pero no hemos podido ni siquiera sentarnos a dialogar con los mandatarios. Ya. Y eso sin duda se convierte también en que ellos comiencen a sacarnos de los espacios de que nos han han entregado para desde hace muchos años y en los cuales nosotros Francisco hemos invertido recursos nuestros y, en, y tenemos firmado documentos eh, jurídicos con tiempos pues, eh, eh, adecuados para las inversiones que hemos hecho. Muy bien, conclusión, ¿cómo nos beneficiamos? ¿De qué manera nos acercamos a ustedes para reforzarlos? Y que este emprendimiento de nariñenses no se vaya a perder antes, por el contrario, se fortifique. Bueno, no, la conclusión es decirles a todos los nariñenses que han participado en los procesos de ParqueSaf, que se acerquen, que nos escriban, que nos sigan en, en redes sociales. En las próximas semanas vamos a estar denunciando un hecho muy lamentable que vamos a vivir, pero que obviamente sabemos que no va a pasar porque tenemos el respaldo de los ciudadanos, tenemos el respaldo de muchos profesionales y de mucha gente que conoce nuestro trabajo, que sabe el esfuerzo que hemos eh, dedicado en el beneficio de nuestro territorio y que obviamente queremos sí. seguir realizando. ¿Qué es lo que van a hacer? Dígalo de una vez. No le da miedo, yo lo defiendo. <risa> bueno, nosotros en este momento nos están pidiendo la sede. Nosotros mm -hmm. en el año 2013 recibimos el Centro de Emprendimiento Digital, un proyecto de ciudad que se firmó un con con la alcaldía de Paso, donde la alcaldía invirtió 1.400 millones de pesos nosotros 1.000 millones de pesos para que el centro de emprendimiento funcionara firmamos en el año 2015 una, la, la sostenibilidad de ese proyecto por eh, el tiempo que durara el convenio de asociación que eran 15 años yeah. sin embargo, el año pasado firmó sin consultarnos a nosotros, el alcalde, el doctor Germán Chamorro, firmó la finalización de ese contrato. Uh -huh. ¿Y eso qué significa? El, el contrato con la Sociedad de Mejoras Públicas, que son ya. quienes eh, eh, siempre han, han administrado ese edificio al interior del parque infantil. De acuerdo. Y firmaron ellos eh, la terminación del convenio madre sin sí. involucrarnos a nosotros eso pues no se debe hacer porque obviamente nosotros invertimos desde el primer convenio y nosotros tenemos los derechos de poder estar ahí durante los 15 años que la sociedad de mejoras públicas de Pasto los quieren sacar a ustedes eso es lo que uno consideraría que es pues el... porque no hay ningún proyecto nosotros Francisco si la alcaldía de Pasto nos dijera miren, necesitamos que ustedes eh, eh, se ubiquen solo en una parte del edificio ...para que podamos generar otro proyecto en beneficio del territorio. Nosotros nos haríamos en una partecita no en todo el edificio, pero lo que están haciendo es simplemente sacarnos y no Ajá. sabemos los intereses, si van a arrendar eso, eh, eh, ese edificio como siempre se acostumbró a hacer o cuál es la manera que están desarrollando este ¿Ese mueble es de la alcaldía o de la caja de compensación familiar o de quién? Eso es un... todo el, el, el, el, el parque el, el infantil. infantil es de la alcaldía. Ajá. La alcaldía firmó por 20 años un, eh, un convenio con con perdón un comodato con la cámara de con, eh, perdón con la caja de compensación para el que administrara el parque para todo el tema de recreación claro. que es una de las obligaciones de las cajas de compensación pero eh, okay. firmó otro convenio otro comodato perdón con la sociedad de mejoras para el edificio interno yeah. y dentro de esa de ese comodato hicieron un convenio para generar el centro de emprendimiento que es lo que ha venido funcionando de manera interrumpida para ustedes para, para que México. nosotros pudiéramos hacer el trabajo que hemos ya. hecho, Francisco, sí. promover el emprendimiento, capacitar a las personas en tecnología. Que no hemos podido hacer desde el 2019, obvio, tuvimos el, la pandemia y bueno, y, de acuerdo. Y, y necesitamos que la alcaldía se meta la mano al drill, Francisco, y haga un esfuerzo para poner un, eh, un bibliotecario. Nosotros tenemos muchos oficios. Francisco, presentamos proyectos cuando estaba de alcalde el señor Pedro Vicente eh, eh, Obando. Sí. Presentamos proyectos al ministerio, ahí tengo las cartas y las comunicaciones, ya. para poder tener recursos ¿Y para, para la biblioteca. Presentamos los proyectos, ganamos los proyectos y no fueron capaces de firmar para que la plata llegara. No hay derecho. Entonces. No hay derecho nosotros pues, nos cansamos. cansamos y usted que es de la izquierda, ¿no? nosotros nos cansamos, Francisco para que vean que de izquierdosos, ¿cómo se tiran no, nos, nos hacen no... daño al departamento bueno, nosotros seguimos en nuestra labor nosotros no le hacemos daño, seguimos con no le daño, claro a ustedes les hacen daño, pues entonces, pobrecitos muy bien, concluyendo ¿qué más podemos hablar de Parque soft? que vive, como usted manifiesta y que es lo que nos está actualizando. Además, qué grato que estén asistiendo a otras empresas del interior del país, y aquí los quieran. Una noticia súper optimista, arrancamos una correría este día martes, uh -huh. nos vamos para la bella ciudad de Ipiales, voy a ir a mi tierrita a comer mi frito ipialeño, que es único. Allá en el barrio Charco, <risa> ¿no? El sí, señor, también vamos a probar un cuisito. Díganle no están tan caros, ¿eh? pues, maestro. Está caro, en todas partes el cuyo está muy caro, uh -huh. pero creo que vale la pena por... Eh, eh, a aportarle a nuestros campesinos porque usted me hacía una pregunta que no se la contesté dígame, estamos yendo a lo rural estamos yendo a lo rural, estamos amigos campesinos. En, en Guachucal, estamos en Gualma, en el corregimiento de Gualmatán estamos en el Encano con un proyecto maravilloso con Agrosavia, con la Universidad de Nariño y Parque Sof, de fortalecimiento a la agricultura campesina familiar y comunitaria, dígame. estamos llevando última tecnología para que ellos puedan comercializar, para que puedan hacer mejor sus productos, nosotros sí, esa señor. parte no la manejamos es Agrosavia, todas las ...asistencia técnica para que se haga de manera eh, eh, agroecológica las, las siembras... ...la Universidad de Nariño para que se haga agroindustria, mermeladitas y cosas deliciosas... ...y nosotros para que salgan a vender por internet... Que Bien. el día de mañana y en mayo persona. nos vendan por internet. Que en mayo, usted, Francisco, nosotros... El 23 de mayo cumplo años. Espero que, que me envíen Ahí mermelado. le llegan sus mermeladas. Pero no me las va a enviar Una bella de canasta de mermeladas. <risa> y como le decía, arrancamos sí. una correría. El martes y miércoles vamos a estar en Ipiales acelerando a cinco empresas. Y el día... Jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar en Tumaco también acelerando otras empresas de un proyecto maravilloso de la Red Regional de Emprendimiento de Nariño Bien. con apoyo del de Programa de Desarrollo Territorial PDT de Nariño. Muy amable joven Helber Morán Silva, director ejecutivo de Parque Soft, por demostrarnos que sí podemos salir adelante y superar cualquier dificultad que se nos presente. Muchas gracias Francisco, y como estamos eh, promoviendo aquí en el, de, eh, en, en el departamento de Nariño, seguimos trabajando para que los nariñenses ayudemos a cumplir los sueños de todo Colombia. Muchas gracias. Exacto. Así tiene que ser. Pausa, tres minutos.